Muy buenas a todos. Hoy les voy a enseñar a hacer capítulos en tus videos de YouTube. Está muy frecuente últimamente hacer capítulos de YouTube. Vamos de una vez a nuestro canal, ya que entramos a YouTube Studio. Le vamos a dar a contenido y vamos a seleccionar un video de nuestro canal que queramos ponerle capítulos voy a elegir este video para empezar a hacer los capítulos vamos a dividir este video en tres sesiones. para empezar lo primero que tenemos que hacer es colocar la marca de tiempo 0,0 y ponemos dos puntos volvemos y colocamos 0,0 al lado de estos números podemos poner un tema del cual estemos tratando en este video. En este caso voy a poner inicio. Hacemos clic en enter y ponemos nuestra segunda marca de tiempo. Pero esto lo vamos a hacer observando el video de lo que hemos hablado en cada sección o parte de este video por motivo de este video vamos a hacerlo en tres sesiones diferentes sin importar el tiempo que yo elija dura 2 minutos 18 vamos a poner que esta marca de tiempo inicia en el minuto 1 y se titula eh, explicación Entonces, si lo dejamos en esta parte de la sesión y le damos a guardar, el video comenzará desde el minuto 0 hasta el minuto 1 inicio, pero desde el minuto 1 hasta el final será explicación. Pero vamos a hacer otra sesión. Vamos a poner que en el minuto 2 no tiene que ser puntual. Puedo poner un minuto 45 Para que no crean que es porque 1, 0, todo así, es que funciona. Funciona en cualquier minuto que usted quiera poner la marca o el capítulo para separar su video por sesiones. Vamos a poner que esto se titula eh, Desarrollo de la... Estamos explicando este video, pero no lo vamos a ver. Vamos a poner que ese video se titula, esa parte de esa de ese video se titula eh, cómo quitarle la batería. Cómo quitarle la batería. Hacemos clic en Enter. En caso de que tengamos otra sesión. Ponemos los minutos que vamos a hacer. Dije que iba a hacer tres sesiones, pero voy a hacer cuatro. Entonces vamos a poner que en el minuto dos pongamos conclusión. Damos Enter o no hacemos nada. Simplemente vamos a dar a guardar y nuestro video va a tener esos capítulos marcados. Entonces, ya que tenemos el video fraccionado, sesionado, dividido por capítulo, vamos a proceder a ejecutar este video. Vamos a copiar el link o podemos darle arriba el link. Vamos a probar este video. Eh, cualquiera que lo vea ahora puede verlo con los capítulos como están. Vamos a hacer clip y podemos ver este video dividido por capítulo inicio explicación cómo quitar la batería y conclusión y esa es la manera sencilla de cómo dividir nuestro capítulo por sesión sin importar que nuestro canal esté en inglés como el mío no importa que pongamos los capítulos en español eh, va a salir la división por capítulo de nuestro video en esta parte van a salir y vamos a ver cada sesión que hemos dividido si queremos borrar alguna sesión simplemente damos clic y le damos a guardar es cuanto a este video hasta la próxima